Espero que sin el virus innombrable. ¿eh? Y pues hoy les voy a pasar a hablar sobre mí. Mi... Pues yo le digo mi bebé. No tiene nombre aún. Espero que ustedes se lo pongan en los comentarios. Es un bebé sin pies. Si alguien me puede decir qué, qué rayos comen, yo le puse lechuga. Los bebés sin pies no tengo ni idea de qué comen. Los adultos sé que pueden comer casi cualquier bicho. Así que... ¿Quién sabe por dónde esté? Es decir... Miren... ¡Enfócate! Miren, ahí está. Está como aplastadito. Realmente tiene mucho espacio ahí para andar. Pero ahorita se esconde porque le quité... Porque no tiene ningún lado Así que, fíjense Aquí está su terrario Que posteriormente lo liberé Pero primero Necesito saber qué come Si no sé, si no sé qué come No puedo alimentarlo Por favor, pongan el nombre Y no les puedo decir mucho Solo que Tiene como unos 20 pares de patas, no, no los he contado la edad. Miren, ahí está. Se empezó a mover. Y realmente quiero que ustedes le pongan el nombre. Y quiero que alguien que sepa de estos díganme. Este terralio ¿Está bien? ¿O está mal? Yo le puse por ahí una piedra. De hecho, el otro día le intenté dar de comer moscas, pero no se las ha comido. Aquí había un grillo. No sé qué rayos le pasó al grillo. Entonces... Por favor, díganme. ¿Qué come? Estoy desesperado cada vez más. Por aquí arriba... ¿No le gusta subir? No sé si... No sé qué coman de chiquitos. Esta es una cría. Yo me lo encontré en el patio de mi casa. Si necesito algún permiso para tenerlo yo con gusto, lo pongo. Porque... A mí me gustaría tener más mascotas exóticas. Lo encontré aquí en el jardín de mi casa. Y bueno, para mí un cien pies es lo mejor. Yo tuve uno hace mucho, pero cuando me fui de viaje a Playa del Carmen, resulta que a un familiar mío se le fue ponerle agua, humedecerle su tierra... Y pues se eh, terminó secando mi pobre sin Entonces, pónganme en los comentarios. Una. ¿Qué come? Dos. Un hombre Y tres, suscríbanse y denle like. O cuatro. También díganme cómo puedo mejorar este radio. ¿Qué le hace falta? Y nada más. Hasta el siguiente video. Bladers exóticos.